Haciendo un análisis de los regímenes que en este momento tienen el poder, sobresaltan dos, que es Venezuela y Nicaragua, el manejo que le están dando a la oposición, a los presos políticos, a los diálogos, a sus marrullerías. Que supuestamente le cambian de nombre, pero si vamos a mirar tiene el mismo trasfondo. Es algo que definitivamente uno no sabe qué creer, porque ante la televisión, ante las cámaras, ante la comunidad internacional se sale diciendo una cosa, en el interior es otra totalmente diferente y... Aquí comienzan a jugar la psicología inversa, de ahí que Julio Borges es enfático en decir que los eh, activos de Venezuela no se deben tocar, no se deben manejar políticamente, porque Jorge Rodríguez dijo, nosotros no necesitamos ayuda para las vacunas, nah, ahí lo que tenemos es plata, sí, pero es que esos activos son de, pertenecen a Venezuela, no es para cogerlos y gastarlos, pues porque la plata tiene que salir de otro lado, no él, porque pues, ¿cómo va a haber plata? para vacunas y todas se la están robando, porque es que este, ni siquiera aceptar que se estén, bueno, se estén robando un poquito, no, se la están robando toda entonces no hay, no hay capital no hay economía, no hay luz no hay agua, no hay servicios sanitarios, la salud por el suelo la economía por el suelo entonces la política del manejo de los activos de Venezuela en el exterior hay que protegerlos de Maduro ojo, protegerlos de Maduro dijo Julio Borges, Julio Borges reiteró su propuesta de que los activos de Venezuela que se encuentran en el exterior sean transferidos a un fideicomiso para sacar la política de su manejo, esto no se puede dejar seguir manejando política porque no es bueno ni que los manejen nicolás maduro ni que los maneje la oposición toca ser muy claros en eso aquí tiene que ser un lo que propone julio borges es que esos activos se maneje por un tercero que no tenga nada que ver con la política para sí mismo tener un, una capacidad de manejo y saber que eso sirve realmente para más adelante después de una emergencia que finalmente es de venezuela le pertenece a venezuela y a la comunidad de venezuela pero que sacamos con que vayan y cojan los activos queda afuera y recojan un ejemplo 100 millones de dólares Y de los 100 millones de dólares Inviertan 10 en el pueblo y se roben 90 No, no va a servir Esto es delicado Pero si nosotros miramos el modus operandi del régimen Bien sea el régimen cubano El régimen de Nicaragua El régimen de Venezuela Si ustedes miran, todos conllevan a lo mismo Y hacen exactamente lo mismo Aquí ustedes se van a enterar Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal leen like, activen la campanita de notificaciones Y compartan con todos sus amigos en las redes sociales Sacar los activos de venezuela que se encuentran en el exterior la idea es que lleguen a un fideicomiso la idea es lograr para el futuro no solamente proteger sino devolver a todos los venezolanos los bienes que realmente son suyos la propuesta la hizo borges el pasado viernes Luego de que el gobierno colombiano decidiera someter a la compañía estatal venezolana Monomeros Colombo Venezolano S.A. a la máxima vigilancia Porque se descubrieron ciertas fugas y hay que estar pendiente de eso Es necesario reiterar nuestra propuesta de que los activos en el exterior sean transferidos a un fideicomiso El cual podría estar administrado por el Banco Mundial o el BID para beneficio de la república. Me parece una postura sabia. La empresa fue creada en 1967 como propiedad de los dos países hasta que en el 2006 Colombia vendió su participación a sus socios venezolanos. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino venezolano por Colombia, en el 2019 tomó el control de la compañía y designó nuevos integrantes en la junta directiva. Borges también fue empático en decir que los activos en el exterior nunca han debido ser manejados por la oposición. Él es responsable respetuoso en su posición él es un opositor pero él es claro de que no se debe manejar políticamente o sea por ende no la puede manejar maduro tampoco la puede manejar la oposición los activos hay que protegerlos de Nicolás Maduro. Eso es, sabemos que la, la piraña más grande que hay ahí tiene nombre propio. Tenemos que protegerlos de Nicolás Maduro, de los acreedores de la corrupción. Hay que tomar medidas radicales. Subrayó sin hacer mención directa a qué casos de corrupción se refiere. Explicó que un fideicomiso es como una caja donde tú metes las empresas, las cuentas que hay en el exterior, los bienes de las embajadas y lo que existe que es de los venezolanos. La cual debe ser ser manejada por un ente multilateral, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y se nombra una junta de protectores que son quienes designan a los gerentes los que vigilan el desempeño de esas empresas. Finalmente expuso que esta decisión es urgente y debe ser tomada de inmediato en los diálogos que se están realizando en México, de cara a elecciones de fin de año del de régimen de Maduro, al igual que el régimen de, Orte de Ortega Actúan supuestamente diferente pero haciendo las mismas cochinadas para acabar con cualquiera que se le atraviese. No olvidemos que paralelamente están las elecciones por un lado en Venezuela y las elecciones presidenciales por el lado de Nicaragua. Pero... Si vemos, la marrullería que hacen es muy parecida. De esa manera, aislados, torturados y hambrientos. Así mantiene el régimen de Daniel Ortega a los 36 opositores detenidos. Luego de meses sin ningún tipo de contacto, los familiares tuvieron un encuentro de 20 minutos. Al salir de la cárcel, el chipote contaron los horrores a los sometidos los presos de la dictadura en Nicaragua. Si ustedes ven, es exactamente el mismo modo operandi que hace Nicolás Maduro en Venezuela, donde aíslan y los tienen de forma precaria y por ahí 3, 4, 5, 6 meses después los deja ver 15, 20 minutos por los familiares, el mismo modo es operandi, pero en este momento la situación es crítica en Nicaragua, 36 opositores al régimen de Daniel Ortega, incluidos 7 aspirantes a la presidencia, no les olvide que como vienen las elecciones presidenciales, entonces estos 7 candidatos que eran opositores, que eran con los que tenía que competir la presidencia, están Detenidos. Las autoridades de la dictadura permitieron la semana pasada que sus allegados los visitaran durante 20 o 30 minutos en la cárcel El Chipote. Uno de los casos, Juan Sebastián Chamorro, detenido el 8 de junio, relató que este ha perdido unos 11 kilos, se ve pálido y demacrado, dijo su hermana. Lo interrogan a diario, 87 días de interrogación y tortura psicológica. Le dicen cosas que no son verdad, que a su esposa la van a llevar presa, que le han quitado la propia o sea una psicología inversa para que ellos desistan de seguir adelante fue eh, lo que contó chamorro en la celda de su hermano colocaron una bujía encendida permanente que le desorienta sobre el tiempo, no sabe si es de día, si es de noche, qué día es. Cristian Tinoco, hija de vicecanciller Víctor Tinoco de 69 años, dijo, mi papá pasó dos meses y medio solito en una celda pequeñita donde la cama es de concreto con una colchoneta delgada, sin frazada para el frío y para hacer sus necesidades fisiológicas, lo que hay es un hoyo en el piso. El dictador Daniel Ortega, de 75 años, está en el poder desde el 2007 y buscará en noviembre un cuarto mandato consecutivo ha calificado a los opositores presos criminales de agentes del imperio yankee y de conspirar para derrocar su gobierno yo hago una pregunta a qué se les parece eso calificar a los opositores de presos criminales de agentes del imperio yankee y de conspirar para derrocar su gobierno se les parece, miren que es, a qué se les parece el régimen de Nicaragua. Acusa a los detenidos de promover la injerencia extranjera en un menoscabo de la soberanía. Traición a la patria. ¿Recuerdan esa frase? ¿Quién la inventó? Manejan dos psicologías que es aquel que se manifieste está hostigando al odio y aquel que actúe en contra de ellos está traicionando a la patria. Y por eso son detenidos. Vuelvo y digo, son la misma basura con diferente nombre, pero hacen exactamente lo mismo, los detenidos están en total aislamiento sin alimentación adecuada y sin atención médica, Tamara Dávila también está ahí, La tiene en una celda sin barrotes Es una celda donde no puede ver a nadie Contó una familiar De la opositora clausurada Detenida el 12 de junio No ha hablado con nadie No hay interacción humana De repente habla con un pajarito Mira hasta dónde ha llegado a, a, a bajar A menospreciar, a, a reducir una persona Que ella de repente habla con un pajarito Que llega a su techo Habla con las arañas para espantar la soledad Y el silencio Contó la pariente de esta funcionaria Lester Alemán Detenido el 5 de agosto Casi no puede ponerse de pie Ni caminar Se le entumecen en los pies Y ha bajado unos 9 kilos de peso Porque no recibe suficiente comida Según las palabras de su madre Recordemos que Alemán Fue una figura relevante En las protestas del 2018 Fue una figura que tenía Amasando gente Que estaba saliendo Y por eso le están dando Lo que le están dando Y las palabras que les están diciendo Es rindanse ante este pueblo Les exigió entonces, pura psicología. Desafortunadamente esa psicología la están manejando de una forma tan precaria que ya está cobrando vidas y vidas de personas que de pronto eh, quisieron salir adelante por un país, por su propio país. Pero es la, la realidad que está pasando con el régimen de Venezuela y la realidad del régimen de Nicaragua. Eso es lo que hay, eso es lo que les dejo. Hasta una próxima oportunidad.